Suscríbete ah, Y también tengo tiktok Que nunca me lo ponen Pero lo tengo Tengo pero en la cara Mis amores En el video Vamos a tener un video de eso Que nos gusta a nosotros De pacotilla Abriendo cajitas Abriendo carteritas Que es la especialidad De este canal Así que busca El refresquito El juguito Y las palomitas Que nos vamos a divertir Cantidad, cantidad, cantidad ¡Opa! Y aquí está primera bolsa. Les cuento que las carteritas que vamos a ver hoy, mis amores, no están en caja porque fueron carteras que se compraron cuando estuvimos de viaje y que no estuve mostrando en los otros hall. Así que estas vinieron sin caja porque si no, ustedes imaginan el maletero que yo iba a traer. Yo de por sí traía 14 maletas. Imagínense ustedes si yo hubiera cagado con todas las cajas. Miren, mis amores, vamos a estar viendo esta belleza que es de la casa Dior. Ustedes saben que es una de las casas favoritas de de este canal y es esta preciosura. Lady D. Light. Blue Oresen Blue De verdad que tiene más nombre y me mato, mis amores Es de estos colores que sacó ahora La casa de Christian Dior Estuvieron sacando este azul El rosado, el naranja De hecho, mi hermana se compró una como esta Muy parecida, pero de la que es eh, Como con pajita Y se la compró en naranja A mí me encantó, me encantó, pero bueno Yo me decidí por la azul A esta todavía no le he puesto el nombre, mis amores Casi todo este tipo de carteras de canvas De Dior puede tener eso de ponerle tu nombre Así que es algo más para personalizarlo Pero ustedes saben que muchas de estas carteras Mis amores, yo las tengo como inversión y esta, como sé que es una edición especial, no creo que le ponga el nombre, creo que la voy a dejar así Porque qué tal si vienen las vacas flacas y yo tengo que vender todas estas carteras No, mi vida, no me parece, esto no va con mi nombre porque si no me lo voy a tener que comprar una que se llame Camila Esta cartera, mis amores, a mí en lo particular, me parece que es una cartera más bien de verano Yo no la usaría, por aquí tiene el ASA, miren qué bonita Y el ASA, mis amores, la puedes usar tanto así como por la parte blanca. A mí me gusta más por la parte donde tiene el diseño. Aunque todo depende qué ropa yo vaya a tener puesto. Tiene muchísimo, muchísimo espacio. Mírenlo ahí. La pueden ver. y no me puede decir absolutamente nada. Porque aquí cabe de todo, de todo. Tiene un muy buen zipper. Que eso me gusta también. Ah, y otra cosa que me gusta de las Lady Light, mis amores. Cuando vayan a comprarse entre una Lady Dior y una Lady eh, D, D uh, Light, mis amores A mí me gusta más que estas Se abren como más, yo siento que las Lady Dior Pasan un poquitico más de trabajo Siento que son más eh, ¿Cómo les pudiera decir esta palabra? Más rígidas, las Lady D. Light no son tan rígidas Se encuentran las cosas mucho Más fácil, este es Súper mega, zipper, me encanta Por aquí mis amores, estaba el Charm guardadito, yo le he hecho la historia Anteriormente de por qué el Charm este es tan importante en la. La casa dior y es que el señor dior siempre que llegaba al taller él venía sonando su llavero entonces esto es como algo muy insignia de lo que es la marca a mí en lo personal la cartera no sé yo la voy a llevar más bien así de la mano no creo que la lleve con el asa porque el asa es muy muy gorda a mí no me gusta el asa tan gorda y si la voy a usar como les dije la voy a usar más bien de este lado es de mis nuevas carteras, me gusta muchísimo y me gusta también que, bueno, es una colección un poquito limitada y el color me encantó. No creo que vaya a ser una de las carteras que utilice para fall y para winter, así que tengo que apurarme en el verano, en lo que me queda ahora de agosto y septiembre. Me tengo que apurar y obviamente la volveré a sacar... Sigo comiendo pelo y obviamente la volveré a sacar cuando venga Spring La cartera tiene estos cuatro taquitos por acá como los pueden ver mis amores para que se mantenga así paradita eh, El asa, el asa de toda la vida de la Dior súper rígida, o sea la cartera es un bomboncito. Y por aquí tenemos esta hermosura de Alexander McQueen. Es la Soft Curve en neon Pink. La estuve comprando en Montenegro junto con las sandalias que estuvimos viendo en el otro haul mis amores. Y esta todavía no la habíamos abierto en la maleta. Así que aquí la tenemos. No tengo ni la bolsita ni nada porque la dejé en la casa, mis amores. Y ahora estamos grabando en mi estudio. Finalmente el mundo de Camila tiene un estudio que se respete. Bueno, no se respeta mucho porque está un poco desarreglado, pero no importa, igual lo que cuenta es eh, la actitud ¿no? que le ponemos a las cosas me acabo de dar cuenta que esto tiene hasta un eco La cartera, mis amores, la única razón por la que la compré Es para combinarla con la chancleta, por más nada No creo que es de mis carteras favoritas Pero es que con esas chancletas no sé cómo era que yo me iba a combinar Y ustedes saben que a mí me gusta estar como una caja fuerte Combinada de arriba abajo y de abajo hacia arriba Ella no se cierra completamente Y eso es una de las cosas que no me gusta Por eso creo que la voy a usar solamente para la playa Aquí pondré el traje de baño y cositas así no tan importantes Porque no tiene ni zipper ni nada Adentro tiene un pequeño bolsillo Un pequeño bolsillito o algo así Quizás adentro lo que pudiera poner fuera Como que un zipper Lo que sí me gustó fue el color El color grita verano por todos lados Y tiene esta forma súper rarita Ustedes saben que a mí me gustan las carteras raras Muchas veces ustedes me han dicho Cami, esta media fe esa cartera Así es cuando más me gustan a mí es que parece como un regalito Parece literalmente un regalito La tenían en diferentes colores Y bueno, esta yo la escogí en rosado Que obviamente es mi color favorito Ustedes lo saben ya, de más está decírselo Y miren qué bonita por aquí abajo Separa y todo, o sea, no tiene problema Para quedar separado Por aquí atrás tiene Alexander McQueen En silver ¡Sí! Último pero no menos importante Mis amores, ha llegado Esta cartera a mi vida Es mi última, última compra Y es una Chanel Una Chanel, mis amores, yo creo que Chanel se ha convertido este año En una de mis marcas favoritas De hecho, de las ropas que más me compré Este año fue Chanel Pensé que había sido Dior, pero no, no fue Dior fue Chanel y creo que en carteras estuvo compitiendo este año Creo que al final de año vamos a ver qué cartera compré más Pero hasta ahora creo que está entre Louis Vuitton y Chanel Y ha llegado esta hermosura con el color de la temporada Con el color del año, este morado lavander. No sé si se puede, yo, yo no sé si lo pueden ver bien Pero mis amores, es como si fuera... Medio aperlado el moradito que tiene El lavender, el lilac Ay no, es demasiado, demasiado linda Esta cartera, mis amores Yo la amé, la amé desde que la vi El color obviamente me enamoró Y bueno, una vez que lo abrimos ta -ta Miren qué clase de espacio tenemos ahí bueno Todavía están todos los papeles acá dentro, miren Tiene muy buen zipper, como pueden ver por acá Por aquí atrás también tiene muy buen espacio Y... Tiene esto para cerrarlo también O sea, puedes guardar cositas que no se te van a caer Súper, súper suavecita, mis amores Y eso me encanta porque Es de esas carteras que voy a poder llevar conmigo En la maleta de mano Sin que se me dañen ni nada Yo trato siempre de que las carteras más caritas Las que más monimoni, moni, guaniquiqui tienen Obviamente viajen conmigo en la maleta de mano Esta cartera la podemos llevar, miren No hay un respeto, no hay un respeto A ver a quién tiraron ahora, Bartolito, para Para acá Miren, esta cartera la podemos llevar tanto así a lo largo o la pudiéramos llevar también así Yo creo que se vería demasiado, demasiado cool Ustedes saben que yo tengo mi trauma con esto de aparecerme en un velorio de mi ex millonario de 90 años Así como que muy glamurosa y muy así con esta carteracita pero no va a pasar porque mi marido es más joven que yo, así que no, esa, esa historia me la tengo que yo quitar de la mente, mis amores Pues aquí está esta hermosa cartera, como les dije, es de mis últimas carteras, mis amores Este tipo de cartera sí lo vamos a ver mucho en Chanel, no es una edición así como que súper limitada Esta la tienen en todos los colores, en diferentes texturas, pero bueno, es una cartera que sí necesitaba estar en mi closet mis amores, y como hemos recibido tres carteras en el canal, ¿qué le vamos a decir? Bienvenida. a la <risas> Ay, este perrito se parece a un perrito que yo tenía que se llamaba Beethoven Bueno, por algún lado va a salir una foto de cómo era mi perrito No creo que tenga una porque hace mucho Mis amores, espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo este video Como a mí me ha gustado grabarlo para ustedes Los quiero, los amo, los adoro Y colorín, colorado. <risas> es muy... De Camila Por hoy se ha acabado ¿Y qué me tiraron aquí ahora?